El imperfecto. De niña yo vivía en el Caribe. Yo era muy tímida. Los fines de semana siempre íbamos a la playa. A veces caminábamos en el Bosque Nacional el Yunque. Cada verano visitábamos a mis abuelos en Indiana. De vez en cuando viajábamos a otros estados. ¿Y tú? ¿Qué hacías de niño o niña? ¿Cuándo usamos el imperfecto? Usamos el imperfecto para hablar de acciones en progreso en el pasado. Jugábamos al fútbol cuando empezó a llover. Usamos el imperfecto para hablar de características. De pequeña, yo era baja y tenía el pelo rubio. Usamos el imperfecto para hablar de la edad. Mi bisabuelo tenía 100 años cuando murió. Usamos el imperfecto para hablar de fechas en el pasado. Era el 4 de julio. Usamos el imperfecto para hablar de acciones y eventos en el pasado habituales. Cada día hablaba con mi madre. Usamos el imperfecto para hablar de la hora. Eran las nueve de la noche. Y usamos el imperfecto para hablar del tiempo. Era un día soleado y hacía buen clima. ¿Cómo formamos el imperfecto? Recuerden que los verbos en español terminan en AR, ER, EIR. Estas son las terminaciones para los verbos en el imperfecto. Para formar un verbo que termina en AR, quitamos la AR y añadimos ABA, ABAS, ABA, ABA, ABA Habamos, habáis, haban. Para los que terminan ER, EIR, IA, ías, IA, íamos, IAIS, IAN. Pero vamos a verlo. El verbo hablar. Yo hablaba. Tú hablabas. Usted, él, ella, hablaba. Nosotros, nosotras hablábamos. Vosotros, vosotras hablabais. Ustedes, ellos, ellas hablaban. El verbo aprender. Yo aprendía. Tú aprendías. Usted, él, ella aprendía. Nosotros, nosotras. Aprendíamos. Vosotros, vosotras aprendíais. Ustedes, ellos, ellas aprendían. El verbo vivir. Yo vivía. Tú vivías. Usted, él, ella vivía. Nosotros, nosotras vivíamos. Vosotros, vosotras, vivíais y ustedes, ellos, ellas, vivían. Hay tres verbos irregulares en el imperfecto. El verbo ir, ser y ver. Para el verbo ir tenemos yo iba, tú ibas, usted, él, ella, iba. Nosotros, nosotras íbamos, vosotros, vosotras ibais, ustedes, ellos, ellas iban. El verbo ser en el imperfecto, yo era, tú eras, usted, él, ella era, nosotros, nosotras éramos, vosotros, vosotras eráis, ustedes, ellos, ellas eran. El verbo ver en el imperfecto. Yo veía. Tú veías. Usted, él, ella veía. Nosotros, nosotras veíamos. Vosotros, vosotras veíais. Ustedes, ellos, ellas veían. Hay algunas palabras claves que indican el imperfecto. A veces. Cada año. Cada día. Cada verano. Con frecuencia. De niño. De niña. De vez en cuando. Frecuentemente. Mientras. Nunca. Siempre. Todos los días. Todos los años. Ahora, vamos a practicar. Número uno. Todos los veranos, mi familia de vacaciones a la playa. Usando el verbo ir, vamos a conjugarlo en el imperfecto. Todos los veranos, mi familia iba de vacaciones a la playa. Recuerde que el verbo ir es uno de los verbos irregulares. Número 2. Siempre leer muchos libros. Necesitamos conjugar el verbo leer en el imperfecto. Siempre leía muchos libros. Número 3. A veces mis amigos y yo nadar en el lago. El verbo nadar en el imperfecto. A veces mis amigos y yo nadábamos en el lago. Con frecuencia, mis amigos jugar en el parque. El verbo jugar en el imperfecto. Con frecuencia, mis amigos jugaban en el parque. Cinco. A menudo, Marta, el verbo correr, cinco millas. Número 5. A menudo, Marta, correr 5 millas. El verbo correr en el imperfecto. A menudo, Marta corría 5 millas. Número 6. De vez en cuando, el verbo escribir, cartas a mi familia. El verbo escribir en el imperfecto. De vez en cuando escribía cartas a mi familia. Número 7. Cada noche. El verbo hacer mi tarea de la escuela. El verbo hacer en el imperfecto. Cada noche hacía mi tarea de la escuela. Número ocho. Frecuentemente, Pablo, el verbo llegar, tarde a la clase. Frecuentemente, Pablo llegaba tarde a la clase.